Bueno, pues mi nombre es Marta Bordón y pertenezco al colectivo Fridays for Future o Juventud por el Clima, aquí en Sevilla. Comenzamos en 2019 en la primera huelga mundial por el clima que fue el 15 de marzo. Y esto fue a través de un movimiento que surgió en todo el mundo y que comenzó con la activista Greta Thunberg, que era en esos tiempos una chavala de 16 años que comenzó a hacer huelga delante del parlamento sueco y todo esto pues se difundió por todo el mundo y comenzan a aparecer eh, organizaciones de Fridays for Future en todos los continentes, al final, ahora mismo estamos en todos los continentes y nos estamos coordinando a nivel internacional para exigir medidas contra la crisis climática y ecológica. ¿no? Estamos en el huerto del Rey Moro, que es eso, un espacio que se, ha, que se ha luchado mucho por las vecinas y los vecinos de, de la zona del barrio de San Julián, pues donde hay eh, espacios de huertos ¿no? y donde se las personas en general, de toda Sevilla pueden pedir un, un terrenito y practicar también la permacultura. Para conseguir logros colectivos hay que, hay que hacerlo de manera colectiva. Entonces eh, antes estuve cambiando un poco mi, mis hábitos de consumo, mi forma de mi comportamiento en general, pero luego me di cuenta de que a eso también sentía que debía sumarle ese, ese accionar colectivo en grupo, porque al final tenemos más ideas, tenemos más manos, tenemos, y nos inspiramos unas una a otras y también no yo que sé, pues nos consolamos porque también toda esta cuestión de la crisis climática pues muchas veces es muy, es muy bajona y muy desmotivante. Siento que cada vez hay más conciencia porque también en estos últimos años eh, el tema está mucho más en debate, está mucho más en, en la atención mediática. Sin embargo, desde la pandemia y un poquito con todos los eventos más recientes como que se ha vuelto a dejar de lado y de hecho también ha crecido una polarización. Es decir, hay personas que ahora están en contra ¿no? de, como de defender eh, o, sea, o de actuar frente a la crisis climática. Vemos, bueno, Por ejemplo, en Cama se está llevando a cabo este, el propio proyecto de solidaridad internacional que creo que aborda este tema de manera directa y más con la sociedad civil. Entonces, por ejemplo, eso ya es, un, es un, una gran meta que, a la que se está intentando llegar. Y en general en la provincia de Sevilla también hay muchísimas propuestas eh, donde yo me muevo, pues estamos en conexión. Eh, pues colectivos de diferentes tipos de la ciudad, eh, Fridays for Future, Salmonejo Rebelde, Ecologistas de Nación, Greenpeace, y luego también hay muchas iniciativas que facilitan a la, a la ciudadanía pues, acceder a un tipo de vida más sostenible y más ecológica. Me pareció interesante y creo que debería trabajarse más ese, ese permitirles desarrollar su imaginación y también que sus ideas luego vean que pueden llegar a la práctica, porque si no es que estamos creando ya una generación de personas que piensan que no se puede hacer nada para cambiar las cosas y que solo pueden resignarse a la realidad que están viviendo. Entonces, en parte, vi que había desinterés, vi que también había interés en algunos casos, pero vi que se chocaban con ese, ese límite de, aunque quisiésemos, no se puede. Y eso es lo que hay que romper y lo que queremos romper desde los colectivos, de demostrar que juntas, pues sí se pueden hacer esas cosas y sí, se pueden romper esos obstáculos. Estoy muy agradecida de haber participado en el proyecto de ciudadanía resiliente, de que Solidaridad Internacional haya vuelto a contar conmigo y con el colectivo. Creo que es muy, muy importante que, que todos los colectivos se muevan por diferentes lugares y no solo que se queden en el centro, no en el centro de Sevilla, pues son en las capitales, sino que salgan a los pueblos me parece vital. Y, y también las jornadas formativas pues, fueron muy guays para poder conocer eso, a las otras personas que estaban involucradas en el proyecto y, y poder hablar y poder conocer su ...sus iniciativas, que muchas veces también nos pasa eso... ...que cuando estamos muy centradas en lo nuestro... ...es como que no vemos todo lo demás que está a nuestro alrededor... ...no solo el ayuntamiento, sino todas las instituciones... Eh, ...bibliotecas, eh, institutos... ...en general todas las instituciones... ...pueden tanto convertirse y, y luchar ellas mismas... ...para evitar ese, esa emisión de, de, efectos de, de gases de efecto invernadero... ...sino que también pueden convertirse en centros transformadores incluso mmm, actores contra la crisis climática, ¿no? pues, por ejemplo, a través de este, de este cambio en la energía que se puede hacer, de autoconsumo, de tener placas solares en los tejados, y que incluso si, si pueden producir más energía de la que tienen, extenderla a las vecinas, a los vecinos, o sea, a los barrios, porque creo que deberían ser focos, deberían ser un ejemplo para el resto de municipios, para el resto de ciudades, hay muchísimo potencial en un municipio. Y, y creo que si necesitan ayuda de cualquier tipo, eh, pues seguro es que vamos a estar ahí para si podemos apoyar en algo, pero creo que sería tan bonito que se creara este, este cinturón verde en torno a las ciudades y en los pueblos y en todos lados, en plan, es que es lo que, es lo que necesitamos.